Vamos a hacer una entrevista un poco inusual a alguien que no habla. Quiero que nos enseñes unas palabras que yo no... Eh, bueno, que ya ahorita viviendo un ratito aquí ya me he aprendido. Vamos a empezar con la primera. La primera palabra es... Charro. O oh, oh, como especie de cómico. Charro. Y ustedes lo tomaban como el cantante con su sombrero grande. Okay. Charro. ¿Pero cómo usan ustedes charro para qué? Por ejemplo, cuando pasa algo de risa o chistoso. Ay, tan charro, mira, se cayó. Charro. Para nosotros un charro es una persona muy chistosa. Muy chistosa, como que sale con sus sí, Pero sí sabes qué es para nosotros un charro. Okay. Un charro es una persona con sombrero, que toca un instrumento, eh, o que anda en, en caballo. Ese es un charro. Entonces, pie González, la caricatura sería un charro. Eh. Es, uh, ah, okay. <risa> ah, ok. ok, La que sigue es Chévere. Chévere es una, una persona alegre, descomplicada, compartida, que comparte con los demás y tiene muy buena ansiedad. Bueno, Chévere sería. Chévere se usa más en Bogotá, aunque nosotros le decimos. También le diríamos como algo chimba y es algo bacano, algo que nos gusta, que nos parece que tiene aprobación. Chévere. Okay. Chévere, chévere. Chévere lo utilizamos como, ay mira, tan chévere ese, ese lugar como quedó, o tan chévere ese carro. Que nos... Pues así, lo utilizamos como algo bueno, algo bonito. Ok, para nosotros sería como chido. ¿Qué significa escampar? Bueno, escampar es como que está lloviendo y de repente la lluvia para, no va a caer más lluvia, escampó. Eso es escampar. O no. sea, existe, ¿existe ese verbo? Sí, <ríe> escampar, eso es como que no va a caer más lluvia y ya escampó, podemos salir, podemos parchar podemos hacer cualquier cosa porque ya escampó. Okay, o sea, la lluvia escampa, escampará, o escam escampó. Exacto. Ay, güey, no sé si existe esa palabra. Escampar es cuando deja de llover. ¿Pero eso que es un verbo? O sea, yo, yo escampo, o la lluvia ya escampó, él, o sea, como por decir la lluvia, él, él escampa, ella escampa. No. <risa> bueno, sí, de que, se, de que se, por ejemplo, nosotros estamos escampados acá en la lluvia. ¿Eh? Sigo sin entender, no tiene traducción. A ver, escampar. Ok, ok. Muy bien. Ok, la que sigue es. Escala. Escala son las. los escalones para subir a un segundo piso o así a algún lugar alto. Sí, tengan cuidado porque yo también, eh, escala, para mí una escala es una cosa, eh, y escalón o escaleras, les dicen aquí escalas. Escala, escalar, eh, subir escalas o escalar personalmente. Ok, ok, escala. Escala. Ah, ok, ese sí le... <risa> La que sigue es taco, por dios, explícame esto del taco. Eh, el taco significa cuando hay un, un tráfico eh, de varios carros que están como en embotellamiento, que no han podido salir, así le llamamos nosotros taco. Taco, eh, Aquí trancamos la puerta con un taco para que no se entren los ladrones, pero en tu país eh, es algo de... se come, de ¿Pero por qué al tráfico le dicen taco? Eh, porque no, no, no, no avanza, no avanza, se queda, entonces se forma el taco. Si yo, si yo tranco la puerta de mi casa con un taco, no van a pasar. <risa> Eso sí está bien raro. <risa> Pero, a, a ver, ¿cómo le llaman, por ejemplo, a las, a las bicicletas, a la parte de atrás de las bicicletas, cuando les ponen unos cubitos para que la gente suba sus pies y tú vas a, a adelante? ¿Cómo ah, les llaman? Yo creo que también se les llaman tacos. ¿sí? ¡Tacos! tacos. O sea, otras, otros tacos, o sea, tacos. ustedes piensan en tacos todo el tiempo, ¿verdad? Ay, sí, pero... <risa> Aman los tacos, yo también los amo. Bueno, acá taco no le decimos como en México a la comida, sino que nos referimos para un taco que puede ser... Un taco de tráfico, o sea, hay muchos carros, no se puede avanzar, eso es un taco para nosotros. También le podemos llamar un taco a donde se prende a un switch donde se prenden o apagan las luces de toda la casa. Le llamamos un taco a todo, <ríe> a todo, a un taco de galletas, que es un paquete de galletas, sería un taco de galletas. Dios, ¿de dónde sale tanto taco? No, para nosotros es un taco, literal. Están enamorados de los tacos, ¿verdad? Exactamente. A ver qué significa parcero. Los for the tacos. <risa> ah, ese es otro taco también. Ese es otro taco. Entonces a todo le ponen taco al tráfico y a los tubitos que les estoy enseñando ahí. Ah, ya vamos con la que sigue, el parcero. Eh, parcero es una palabra de, como amistosa entre un, entre un departamento como es Antioquia que, que cada uno, cada departamento tiene su forma de expresar la amistad de una hacia otra Ok Parcero significa amigo, o sea yo decirte Hola parcero, ¿cómo estás? ¿cómo me hiciste? Para nosotros vendría siendo creo que como el güey, güey, güey, nah, ese no, parcero es como mi amigo, sería como, puede ser, no, carnal no, pero sería como un cuate, puede ser así, oh, parce, mi amigo, mi confidente, con el que salgo, con el que parcho, ese es un parcero. Con el que parcho, eso está en, en, España, en México, <risa> marchar es otra cosa, <risa> <risa> entonces, está bien, pero está bien, ok. okay. ¿Qué significa parcero? eso muy bien, berraco, berraco es la persona como yo, de 60 años que he sobrevivido, durante 50 años trabajando en la calle Ok, muy bien, berraco significa por ejemplo, debo estar berraco en irte desde por allá solo, o tan valiente, o tan fuerte, de tan berraco Hey, berraco Berraco, berraco es una persona que se levanta a trabajar, que es una persona con cojones, por decirlo así, muy, muy, muy emprendedora, que no se vara, que trabaja, muy trabajador, muy entregado a hacer las cosas, que ese es un berraco para nosotros. Muy bien, Uf. esta que la verdad tampoco entiendo por qué existe, sumo. Sumo, bueno, el sumo es un jugo. La, la extracción de un jugo de cualquier jugo. ¿Y por qué le dicen jugo? <risa> También le decimos jugo. Le decimos no, jugo. yo he visto que le dicen puro zumo. Eh, si tú vas a un supermercado la mayoría te va a decir zumo en la etiqueta, pero tú acá puedes caminar, puedes preguntar un jugo y te van a dar un jugo natural, por lo general. O sea, tú si la gente aquí entiende que es un jugo. Claro, por supuesto que sí. Sumo eh, es como el jugo de, por ejemplo, de, de limón o de la naranja. Le llamamos al el, el jugo el zumo. <risa> es que, perdón, pero yo pienso otras cosas con zumo. <risa> pero no sé por qué no le llaman jugo simplemente. Okay, que sí. Sumo, hay una cantidad de sumos que la cual... Eh, sumo es... Uh, pues existe en todo el mundo, esa palabra sumo. Eh, como consumir o algo de, de un jugo espeso. O sea, es que eso es lo que veo. ¿Por qué le dicen? Ah, o sea, sumo le dicen un jugo espeso. Eh, claro, por lo que es muy concentrado. Y jugo es más líquido. Ah, ah, fíjate. No. Esa, pal esa palabra sí la ah, tiene más sentido. Cuando sumo es con el extracto, es muy, muy, muy concentrado. Muy, muy espeso. Ah, ok A ver, sumo Sumo Ah, bueno, ese es sumar Pero yo estoy hablando de sumo con z Oh, ya Ya, ya, ya, no supo Sigue eh, tinto, aquí no es un vino. Tinto, eh, le llamamos tinto a un café negro. Un café negro y chiquito. ¿Y entonces, ¿cómo le llaman al vino tinto? Vino. ¿Tinto? Vino tinto, los dos. Ah. Tinto es de, de, de nuestro café de Colombia que está a nivel del mundo y ajustamos 500 tiendas de tienda a nivel del mundo. Ok tiendas a nivel del mundo, a nivel es la economía de este país, de Colombia, de 32 departamentos Muy. tinto, tinto es un café, es un café pero es sin leche, es así un café cortico, eh, tipo shot, shot de café y eso para nosotros es un tinto, el tinto de la mañana, de la tarde, acá se toma mucho tinto a toda hora, pero entonces ¿cómo le dicen al vino que es tinto? le diríamos vino tinto normal o, o y no, claro, lo que sea, pero el tinto para nosotros es ese café preparado en, un, en una taza de café o un sorbo pues no muy grande, eso es el, el tinto para nosotros. Tinto. Ok, muy bien, muy bien. Y por último, parchar. No anden de mal pensados, no es el parchar que ustedes conocen. ¿Parchar qué es parchar? Parchar es, por ejemplo, eh, estar en un grupo de amigos, así sentados, tomándose algo, compartiendo algo. Eso es estar parchados. ¿Pero estás de acuerdo que parchar es de un parche así? Sí, totalmente de acuerdo. También lo utilizamos así, pero es más utilizado como así en los amigos. Ve, vámonos a parcharnos allí. Ok. Ok. <risa> Bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Parchar es como estoy acá sentado, parcharme a mirar el panorama, quién pasa, quién no pasa, y descansar del, del día de hoy que estuvo bastante pesado por el agua. <risa> ¿Parchar? Bueno, parchar es exactamente lo que estamos haciendo acá, tomándonos una polita, sentándonos hablando, fumando un cigarro, fumando otras cositas, lo que sea. Eso es parchar, pasarla bien, hablar con amigos, compartir. Pero pero parchar es un parche, o sea, tienes así un pedazo de tela y ¡pum! lo parche, lo parchas en tu ropa. ¿Por qué, por qué ocupan eso para, o sea, para decir? Bueno, para nosotros también un parche puede ser eso. Pero normalmente acá en Medellín lo usamos más como para decir, ven, vamos a parchar, allí hay un parche, puede ser como una fiesta, o puede ser simplemente salir con tus amigos a comer, como a compartir tiempo con gente que a uno le gusta. Eso es un parche para nosotros. Wow. Y por último, parchar. Ok, ok. Muy bien, perfecto. No, pues muchas gracias. ¿Cómo se llama? Eh, Aldemar Arturo Jiménez. Tengo apellido de mexicano. Oh, qué bueno. <risa> Un mexicano más. Gracias. Un mexicano más. Y nos entendemos con los mexicanos. Claro, somos Ajá, latinos, somos latinos. Muchas gracias. Bueno, que les vaya bien. A ver, ¿cómo les dirías a todas las personas del mundo que te están viendo que los invitas aquí? Ok, muy bien. <risa> ya si ya entendieron, aquí los esperamos.